¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes el domingo a las 20:30 por Avia Ya la Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre el ofrecimiento de Jair Bolsonaro de darle asilo político a la golpista Yanine Áñez con Darío Pignotti, periodista y corresponsal de Página 12 en Brasil, directamente desde Brasilia. 20:30, domingo, Avia Ya la Televisión, Gestoso Global. Los espero.